Y nos vamos ahora hasta Molina de Aragón porque allí han celebrado el Cristo de las victorias. Bueno, pues hoy celebramos el 14 de septiembre, el Día del Cristo. En realidad es el Día del Cristo de Molina, que no es el día 1 de septiembre, que se trasladó al 1 de septiembre pues para que se incorporara en las fiestas y ferias de Molina de Aragón y para que hubiera más gente y, y tal. ...pues entonces ahora lo celebran la Asociación de Jubilados... ...que hay que agradecer la, la colaboración que hacen en, en todos los sentidos... ...a nivel cultural y a nivel festivo eh, en, en Tomorina y eh, durante todo el año. ¿Y Esto es, es el Cristo, el Cristo de las victorias... ...el Santísimo Cristo que antiguamente era la fiesta del pueblo... ...pero en el año 75 por ahí la cambiaron a las ferias... ...para que fueran las ferias más grandes... ...el día 1 de septiembre era ferias... ...y el Cristo lo cambiaron al día 1 la fiesta... ...igual que eran, como son dos días patronales de fiesta... ...cambiaron la Virgen del Carmen, fiesta de pueblo... ...y el Cristo el día 1 que estaba ahí... ...entonces la asociación de jubilados, según he leído yo aquí... ...le pusieron el nombre de Cristo de las Victorias... ...el nombre de la jubilación, por eso día 14 celebramos... ...el Cristo de las Victorias, que antiguamente era la fiesta patronal... ...esto es una asociación que esperamos que venga mucha gente... ...gente mayores y gente que tenga todo porque hay aquí mucha unión... ...si el ayuntamiento o cualquier cosa nos avisa que hay que ayudar... ...nosotros estamos dispuestos para que esto vaya más... ...y para que Molina sea conocido en todo el mundo... ...porque la gente de Molina es muy buena... ...y se merece todo... ...y sea el color que sea, el ayuntamiento... ...la asociación de jubilados... ...tiene que estar siempre con el ayuntamiento que es nuestro pueblo... ...pero lo que más cuenta de la asociación es la monía que tenemos". Tenemos mucho apoyo de las Amas de Casa, que nos apoyan mucho. Y es otra asociación también que, que tiene su mérito.